de Feria Primera y hoy les vamos a dar a conocer algunas cosas que debes saber sobre la Feria de Abril de Sevilla. Lo primero, los trajes de flamenca de las sevillanas, como ven son bastante bonitos y hacen resaltar aún más su belleza, primos. Los sevillanos promulgan la limpieza y siempre tienen todo muy limpio. Deliciosa comida. Yo hoy he venido comiendo, por eso no les invito a nada, primos. Pero para la próxima seguro. Ah, Nosotros un poquito más Ah, que venimos hoy a hacer una comparativa. nos pedimos previsto venir hoy y mañana a hacer una comparativa entre los niveles sonoros que hay con y sin música. Y mañana está ahora la música, que con la música cuando sube la nivel. Increíble, esta es la gente de Sevilla que superia, la verdad la hace con mi favor. Muchas gracias. Esta tierra que estamos pisando generalmente es la tradición que tienen los alcores de Sevilla. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de que esté pavimentado de un material especial los sevillanos prefieren mantener este tipo de tierra, este tipo de suelo para que aún la tradición de su feria sea mayor y Por si algún niño se pierde, también tienen casetas de información puedo llevar un la nueva y para personas como yo nos viene bien la caseta del turista, ya tenemos el plano de nuestra feria, ya podremos estar más al tanto de hacia dónde movernos el día de hoy y los días que restan de la semana. Y como ven, la parte que tenemos a nuestra derecha sería la zona de las casetas que, bueno, es donde la gente generalmente va a bailar, va a comer, a tomarse una copa. Y a nuestras espaldas la la famosa calle del infierno ya les contaré por qué se llama así en un próximo vídeo es muy grande para para recorrerlo pues hay que caminar un poquito pero bueno ese es el vídeo de hoy espero les haya gustado pues y ya nos veremos con más videos y sorpresas en la feria de abril de sevilla hasta pronto primos chao oh. primines estos farolillos que tenemos aquí arriba son de color blanco y naranja no tengo claro por qué sea pero si tú lo sabes déjalo en los comentarios